Me encanta verte, compartir contigo y darte par de besos cuando no hay ningún testigo. Odio es esconderme o fingir que soy tu amigo y seguir el mismo curso de algo somos escondidos. Te conozco bien, él ni te conoce. Lo que hace te fastidia y por eso tu reproche. Hasta me volví la razón por la que te trasnoche y tu mejor guía hacia lo que desconoce. Tú mi chica mala, la que le doy ala, la que me consuela y me entrega tú a su flama. Algún día serás mía y no estarás con tanto drama porque solo seré yo el que te esperará en su cama Maldito dinero, maldito dinero Que hace que no sea hoy en día tu compañero Pero ando trabajando fuerte por salir del ghetto Y con suerte será la Kylie el de este rapero Porque tú, uh, yeah. Domina mi espacio y despacio Almaje mi vida un revolú, uh, yeah. Amo estar contigo con sigilo por si acaso sale, un uh, uh. A la veredas y no daña por completo la actitud. Nuestra uh, yeah. actitud. Me encanta verte, compartir contigo, y darte par de besos cuando no hay ningún testigo. Odio es que te vayas o esperar que él te dormido, para saber de ti cuadrar cuando es que salimos. No hay modo que sospeches que soy el que te estremece, y como es en silencio te como un par de veces, tú sabes bien a quién perteneces, y es al hombre con quien lleva menos meses en el juego. Te gusta lo sincero, y la dirección a la que te llevo porque hay fuego. Te agrada el veneno que te hable en obsceno, y como si siendo pecadora va directo al cielo en el juego te gusta lo sincero y la dirección a la que te llevo porque hay fuego te agrada el veneno que te hablen obsceno y como siendo pecadora va directo al cielo porque tú uh, yeah. domina mi espacio y despacio armaje mi vida un revolú uh, yeah. amo estar contigo con sigilo por si acaso sale uh, uh. La avenida y no daña por completo la actitud, uh, yeah. la actitud. nuestra actitud. Uh.